Casi récord, lo que sabemos de esto Yo le dije a la luna que me hiciera el favor De llegar a tu casa y me abriera la puerta de tu corazón También hablé con Cupido, que conociera mi intención Solo quiero adorarte para siempre amarte, solo a ti mi amor Quiero darte besos, solo escucha mi canción Te yeah, He cuidado este amor cada distante, que ha pasado Tus recuerdos me atormenta las cerillas no ha sanado Llevo más de 12 meses intentando conquistarte Muchas flores y regalos, no hay respuesta de tu parte Háblame con la verdad, no quiero ser ignorante Solo dime no te quiero para así poder marcharme A veces yo te miro, a veces tú me llamas Ya se apagó la luz porque te extraño, quiero ser tu amor Ábreme las puertas que quiero entrar a tu corazón Y yo te extraño, dame tu pasión Quiero darte besos, solo escucha mi canción yes. yo, yo te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 El que le pone fantasía. Les, de Facebook, expresando sentimiento. Protagonizado por BK y el Android realista. Culpables de él. que ustedes sueñen con sus pistas.